a continuar, tuvimos una falla técnica acá por parte de nuestra planta de luz que tenemos en cierto conflicto queremos agradecer por supuesto a los grandes amigos que hoy precisamente a, a los grandes amigos de allá los pues, ingenieros así de que jóvenes vamos a, a hacer un preámbulo y para todos ustedes pues okay, el tiempo que nosotros tuvimos el desperfecto técnico. Continuamos. Continuamos con el brazo de la ciudad de 23 y 23. Saludos la gente de barrio del barco y vamos a agradecerles que estamos hoy en su tierra, por haber a permitido llevar a cabo los benditos y este relojado para todos ustedes en este programa. Saludos es para la realización de la otra de San Marino y Tercero, para a la gente de los Rodríguez en Amor para los sacerditos más, para el movimiento para los zapatos, para los divas Saludos para los misteriosos, para nunca he visto y sin perdonados el son los monos Chacha! Chucha! Salga de la saludos para la gente se llama Las del Grupo de ¡Adiós! Adiós. Fliximania, difundiendo el movimiento sonidero.